Ya saben que estamos muy pendientes de todo lo que ocurrió en el día de ayer en Sigüenza por ese congreso sobre la despoblación. Allí estuvieron todo el día al pie de la noticia nuestros compañeros Ana Calles y Oscar Gil. Ayer nos trasladamos al castillo de Sigüenza donde tuvieron lugar las jornadas sobre despoblación. La España vacía consiguió llenar el salón del parador de Sigüenza con más de 500 asistentes. ...entre ellos la ministra de Trabajo, Migración y Seguridad Social Magdalena Valerio... ...y la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino... ...que nos comentaba la importancia que tiene este tipo de eventos... ...para la ciudad del Donce. Bueno, yo creo que es una jornada fundamental... ...y más que se realice en Següenza. ¿no? Estamos hablando de despoblación... ...es un tema que está sobre la mesa desde hace muchos meses ya... ...de hecho, vuestro medio de comunicación Nueva Alcarria, ...ya el año pasado, justo en estas fechas... ...y en este mismo lugar, en el parador de Sigüenza... ...realizó unas jornadas sobre despoblación... ...de las que salió el manifiesto de Sigüenza... ...con una serie de medidas... ...que apoyaban el hecho de luchar contra la despoblación. Estamos consiguiendo repetirlas, eh, que sea otra vez en Sigüenza, ...con lo cual vamos a intentar que Següenza sea el foco... ...en el que se ha puesto sobre la mesa todos los problemas... ...y que dentro de unos años podamos estar hablando... ...de que sea el primer lugar donde de verdad hemos conseguido... ...ser un hito y hemos conseguido revertir el tema de la despoblación. En su intervención reivindicó que el manifiesto de Sigüenza es uno de los caminos con luz verde para luchar contra la despoblación. Hay que poner negro sobre blanco ya y empezar a tomar medidas. Hablábamos de promover inversiones para rebajar el próximo lustro, la brecha digital. En eso está trabajando el gobierno regional ya y yo creo que lo vamos a conseguir. Se hablaba de la reforma de la LOTAO. Y hace unos días eh, oí al consejero de Fomento, a Nacho Hernando, que también se van a tomar medidas en este aspecto ya. Mejoras en la fiscalidad y, cómo no, lo que hablábamos, ¿no? la, la cotitularidad en las explotaciones agrarias es algo que ya contempla la ley. Con lo cual, yo quiero dar la enhorabuena a los anteriores organizadores porque muchas de las medidas que se tomaron eh, han comenzado a andar. Todos sabemos que esto no es rápido, que todo lleva sus plazos y su tiempo. Pero yo creo que algunas de las medidas ya han dado los primeros pasos y estaremos detrás, desde los ayuntamientos, desde los grupos de acción local, desde Estoy segura que es del gobierno regional, desde la Diputación Provincial, que es una de las herramientas fundamentales, presidente. Vosotros lo tenéis muy claro, que hay que luchar por los pueblos pequeños. Habló de muchos temas, pero sin duda uno muy importante, del que nosotros le quisimos preguntar. Queremos saber qué se podría hacer para dar más visibilidad a, y, han dicho también más, empoderamiento a la mujer rural. Bueno, yo creo que esta medida es una medida que ya está tomada en estos momentos. Yo, como sabéis, además de alcaldesa de Sigüenza, soy diputada en las Cortes Regionales y el jueves pasado concretamente eh, aprobamos eh, el Estatuto de las Mujeres Rurales. Este estatuto lo que hace es darle visibilidad a la mujer rural que tradicionalmente ha estado trabajando siempre en los oficios tradicionales, en las tareas domésticas, pero que no ha tenido papeles eh, de responsabilidad o de cargo sobre el papel. Este Estatuto de las Mujeres Rurales lo que hace... ...es fomentar que todas las ayudas que vayan destinadas a estos focos... ...pues consten las mujeres ¿no? ...y que sean prioritarios aquellos en los que la mujer aparezca... ...el jueves pasado en las cuartas regionales... ...ya aprobamos estas medidas y bueno, en unos meses comenzarán a andar. Y nosotros quisimos ponerle cara a una de esas mujeres rurales... ...la directora del hotel y restaurante Molino de Alcurecer. Eh, bueno, ¿qué le parecen estas jornadas con respecto... ...sobre todo a la mujer rural? Bueno, pues la verdad es que dentro del entorno rural, que el otro día estábamos hablando de, de que siempre el concepto rural eh, va acompañado de una mala connotación por el por la problemática del entorno rural y la despoblación. Como mujer, la verdad es que pienso que iniciativas como estas son interesantes para ver cómo se puede fijar más la población y sobre todo para, para ser innovadores y buscar nuevas vías de repoblación y también de apoyo a los empresarios, porque al final yo puedo ser mujer rural, pero realmente yo me considero empresaria, yo no veo tan, que haya tanta diferencia entre, entre unos y otros, realmente pienso que, que, que las empresas son las que sustentan esa economía eh, que tenemos aquí y ayudan a fijar esa población y, y es verdad que si no tenemos ayudas, ...es más complicado... ...creo que nos debemos de considerar... ...héroes y héroas... ...aquí... Eh, ...los que estamos viviendo en Sigüenza... ...o en todo el entorno rural... ...y soportando un poco... ...ese peso de la economía". La alcaldesa también habló de la importancia... ...de las 29 pedanías... ...que tiene Sigüenza. Claro, yo digo que Sigüenza como tal... Eh, ...son 30 núcleos de población, ¿no? en los que está Sigüenza... ...y sus 29 pedanías, esto es muy importante porque es lo que hablábamos... ...hay que dar servicio a todos, o sea, todos tenemos los mismos derechos... ...todos pagamos nuestros impuestos y hay que dar servicios a municipios... ...en los que ahora mismo, durante el invierno, puede que haya viviendo... ...10, 8, 7 personas... Y las entidades locales nos tenemos que hacer cargo ¿no? de, dar, de dar todos los servicios. Por eso es muy importante hablar de financiación, de que las entidades menores, de que los pueblos más pequeños tengan otro tipo de financiación, que no sea solo por el número de personas que viven en ellas, sino por los servicios que haya que dar. Y este es uno de los temas que se está tocando hoy en este Congreso. Y concretó la importancia que tiene el papel de los empresarios de establecimientos pequeños y medianos para la ciudad y sus pedanías. Yo siempre hablo de, de empresas eh, fuertes, digamos, en Següenza, que se han empoderado y que están siendo muy ágiles y están haciendo muchas cosas, pero hay que hablar de todos y cada uno de los pequeños empresarios que cada día se levantan, abren sus negocios e intentan tirar adelante con lo duro que es el invierno ¿no? y con las dificultades que entraña mantenerse durante todo el invierno. Va a pasar por la fiscalidad, esto es algo que las administraciones tenemos que tener muy claro. La fiscalidad no puede ser igual para un empresario que está en el centro de Madrid o en un núcleo de población de 20 o 30 mil habitantes que en uno de 4 mil, de 5 mil, de 3 o de 2 mil, ¿no? a través de la Diputación Provincial, a través de los ayuntamientos y, sobre todo, tiene que venir dado desde el Estado y desde la comunidad autónoma a hacer un cambio en la fiscalidad. Y tuvimos la oportunidad de hablar con uno de ellos, Carlos Moreno, y su empresa, Despelta. De bueno, obviamente las microempresas o las pequeñas empresas aquí, es la, la naturaleza del entorno hace que seamos pequeños por, por, por, por, en esta gran inmensidad. Y sí que es verdad, o sea, la, la importancia es tremenda. Lo cierto es que nosotros lo que como empresarios en el medio rural eh, lo que estamos demandando es acción. ...o sea, reflexión es muy importante... ...yo creo que, que estos espacios reflexivos son interesantes... ...hace falta análisis crítico también... ...porque llevamos muchos años eh, a, a trabajando en el medio rural... ...intentando fijar población... ...hay políticas que han servido y hay otras que no han servido... ...hay dineros que, que se han invertido y han favorecido... ...que aquí, bueno, pues salgan adelante proyectos... ...y otros que no... ...entonces yo creo que lo que nos está faltando a lo mejor... ...es un poquito de análisis crítico de lo que hemos hecho... ...y a partir de ahí empezar ya la acción... ...o sea, yo creo que, que estamos en un punto donde hablar más de lo mismo... Es lo mismo. Entonces, medidas concretas, ¿no? O sea, medidas que favorezcan, pues, bueno, la implantación de empresas pequeñas, ¿eh? Pero que, por ejemplo, pues bueno, que haya algún tipo de bonificaciones de carácter fiscal. El IVA. El IVA no nos deja ser competitivos. Entonces, que nos ayuden en cosas de verdad. Pero ya te digo, no hablarlo. Ya es concretarlo, ¿eh? Entonces, bueno, que sirva este espacio para, para que eso sea un paso más a, hacia esa acción, pues nosotros encantados de que así sea. No nos gustaría que solo se quedara en reflexión. Y el mismo deseo que tiene este empresario lo reclamó la alcaldesa de Sigüenza al finalizar su discurso. Estamos junto José Antonio de Rams, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la comarca de Molina. ¿Estas jornadas cree usted que afectan a la, nuestra comarca? Evidentemente, estas son las jornadas de la visualización de un problema que no, como ha dicho el vicepresidente de la comunidad autónoma, Martín Guijarro, no es nuevo. Esto viene dado desde hace muchísimos años y hay mucha gente que conocemos in situ y hemos sufrido este problema, sobre todo en la comarca de Molina. Yo me atrevería a decir que el kilómetro cero de la despoblación en este país, y me refiero a toda España, la España interior, es la comarca de Molina, puesto que estamos hablando de unos dos habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, eh, si algo, alguien tiene que decir algo en el tema de la despoblación, todos, pero sobre todo Molina, porque ya es una situación límite, quizá en otros sitios, eh, quizá potenciando mmm, las cabeceras de comarca, quizá haciendo políticas como las que están iniciando ya con el tema de las nuevas tecnologías, llevar banda ancha, en todo lo que estamos hablando en esta jornada, puede valer, pero en la comarca de Molina es absolutamente necesario porque estamos ya abocados inmediatamente a la despoblación absoluta. Entonces, según su punto de vista, ¿usted cree que Molina de Aragón podría ser pionera en, en las soluciones o propuestas que se hagan desde el gobierno? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, conocer la realidad como la conocemos en Molina tiene que ser, yo diría, el punto de inicio para que las políticas de futuro salgan bien. Para que las políticas de futuro sepan cuál ha sido la trayectoria que hemos sufrido y la que nos ha llevado a esta situación. Estamos junto a David Pascual, diputado provincial en Guadalajara. ¿Qué le parecen estas jornadas? ¿Cree usted que la zona de Molina de Aragón eh, puede ser vinculante a ese tipo de soluciones? Hombre, se ha hablado mucho de todos los temas, esto lo conocemos todos. Es un problema real, es un problema difícil de solucionar. Pero he escuchado alguna intervención de alguno de los ponentes... Eh... Y me ha gustado sobre todo el presidente de la Diputación, no porque sea mi presidente y el de todos, pero bueno, hablo en, en el cargo, sino porque eh, hay que tomar decisiones, hay que hacer realidades. Eh, las, las jornadas también eh, hay que hacerlas y hay que comentar y, y debatir, pero sí que es verdad que hay que tomar decisiones. Hay que poner negro sobre el blanco, eh, sobre todo a nivel nacional tienen que emprender medidas drásticas, y digo drásticas porque yo hablo de mi comarca, hay muchos pueblos en los que no vive nadie y hay que tomar decisiones ya. ...hay que tener en cuenta también lo que ha dicho la alcaldesa de Sigüenza... ...me ha gustado mucho, las cabeceras de comarca hay que mantenerlas... ...porque eso mantiene vivo al territorio... Eh, ...eso influirá en el resto de los pueblos para que, para que mejoren... Eh, tenga más población... ...estoy convencido de que si se crean puestos de trabajo... ...la población se mantiene... ...también es cierto que cuando tienen puestos de trabajo... ha dicho el, el vicepresidente... Eh, ...mucha gente va y viene pero creo que es necesario, importantísimo, que haya puesto el trabajo. Si no, hay, si no hay trabajo, la población tiende a irse, porque de algo tenemos que vivir en, en nuestras zonas. Nos encontramos junto a Francisco Javier Montes, alcalde de Molina Aragón, en estas jornadas en Sigüenza. ¿Qué le ha parecido estas jornadas? Bueno, me parecen interesantes, pero sí que es verdad que reitero un poco las palabras de, del presidente de Diputación, que creo que están muy bien las jornadas, pero lo que tenemos que empezar a, es a trabajar y a ponernos eh, eh, ya manos a la, la obra de este problema real que tenemos.